Hola chicos. Se, recuer... se recuerda que juega está jugando con un compa que se el Damir y... y no Josué y Damir el público Bueno voy a poner público por si acaso. Después después vamos a transmitir porque el Josué no no espera nada de nada. Bueno, dale, cocinamos, a ver. Uh, eh, te voy a hacer unas patitas lo no? sí. mm. A ver. Ahí está, ahí tengo tus patitas. Cómela. No, no, no, no. Listo, listo. Ya me morí. ¿Estás tú, Dos, no. No diga nada. What? Eh. No, nadie viene. Este son estos chabones, nadie no, viene. No, no, no. Sí. Diamantito Diamantito Diamantito Listo ¿Qué iba a buscar acá? No sé qué va acá. Pero acá combina contigo ¿Te gusta el gato que soy? Si sí. no me quedo. Me a un vampiro. Un murciélago. A ver, después vamos a poner un. No, hay que empezar sí, No, por favor. Que no ¿Quién no viene? ¡Ahí está! ¡Vino! ¡Vino! ¡Vino! ¡Vino! ¡Se conectaron un montón! Sí ¿Ves? a ver lo que te dicen esos chabones? ¿Lo que te dijeron? A ver <risa> No, no, no <risa> ¡Ah, loco! ¡COVID! ¡COVID-19! ¡EL CORONAVIRUS! Ya son.. dale, inicia! ya. vinieron todos. Pero voy a poner. No, que aportan que aportar. No, no, no. No quiero no, que enseñe esa cosa. 5, 4, 3, 2, 1. Chicos, si están viendo este video, no, por no. favor. No, También no. quedó no, A no, ver. No. Impostor. No, no, no, José, no tienes que decir si soy impostor o no soy. Tener que decir de mentira. No, de verdad. No sé. ¿Me puedes cubrir? ¿Ah? ¿Me puedes cubrir? ¿Qué importa si no estás junto? Tengo que hacer algo. <risa> ¡Solamente tengo una tarea, chumón! ¡Josué! ¿Qué? Si me muero, no hablo. ¿Sí? Y no puedo comentar. Si me muero, no puedo hablar. Quiere decir...? <risa> Josué, si me muero no puedo hablar en el YouTube, ¿sí? Okay. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, murió! Sí, tiene razón. A, ¿no? A, A ver. Sí, tiene razón, nadie murió. O capaz la... ¿por qué nadie murió. cartanilla! al cartanilla! puede ser. Si sí, encontraron a nadie saliendo ahí. Espérate, espérate marrón. Haga su tarea, solo tenemos una. Nadie mató, así que... Yo can... no sé que es... No sé que es. No, ahí sí. ¿A quién votamos? No sé. No sé quién es el impostor. ¿Al marrón? No. ¿Qué? ¿Impostor? ¿Lo okay. viste a la cartanilla saliendo? ¿Diego? No, no, nadie saliendo de la Nadie, cartanilla. nadie vimos quién es impostor, o quién mató, o salió alguien una cartanilla, eso. Nadie. Sí, Yo no he visto nada. Yo tampoco, eh... ¿justo ahora sí, acá. Esto hará mm -hmm. mucho. Roberto, que se va a dar un eh. Yo le voy a poner. ¿Quién es.? Ahora bueno, voy a poner acá. ¿Quién es? Impostor. ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro. Seguro. Seguro. Que. Que es Diego. Porque me estaba persiguiendo, ¿cómo? No podemos decir nada. No, no, no tiene nada. No. no, no tiene nada. ¿Quién es el impostor? Dijo Diego, no sé qué. Si le persiguió o lo acaba quiere matar, ¿lo persigue todo el día? O salió la Catarina. No tenía pepino. No, si no, te El Diego se fue, se fue el Diego oh, No era impostor, el Diego No, madre. Yo para dos. Llegar. Yo quería para dos impostores Entonces quedó uno o dos Porque Diego no sé si es un impostor David gastó la llamada Verde, bot O sea, el marrón yo, El marrón yo, yo creo que era Diego Yo creo que, era Diego. creo que eran dos impostores O uno, qué sé yo ¿Cuántos impostores pusiste? Dos o no sé uno, no me acuerdo, no le viste nada. Si fueron dos, Diego... ¿Viste que Diego se fue? Sí. Se fueron dos, se sí. fueron dos de la partida. El COVID-19 no era impostor. Albert. Josué Cruz Después pone Josué It Como el mío El que dice It El yo tú Josué ¿Quieres, Ven, Después ponemos Después te cambié de nombre A ver cómo okay. es 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿Por qué te votaron a vos? Botaron? Al David no. David se no. ¿Era él? No. Empatado. Salteado, salteado, salteado. Salteado. Bueno, sigamos Con cuidado. ¿Ya? Vos, vos Si quieres okay. Y no, no, ¿También? no, Josué. Cuando te morís, no diga nada. No, no hable, nunca. Cuando te morís. en Damir, ¿dónde estás? Estoy en donde de emergencia, al la, a la cerca, un oh, no el rosa me está persiguiendo ¿Quién Así mataste? Cuando te matan no hables, no hables Ahí cuando te encontré, fuiste el, donde está el radio a ¡La, la, la rosa! Acá está la rosa, acá está la rosa, acá está la rosa, acá está la rosa. No me voy a matar? ¿Qué? Oh, ahora no hables, no hables, no hables. No, no, no. No oh, no, va a aquí. No, no hables, no hables, no diga nada. No te no, tranquilo! No hables Listo Por si acaso okay, yo, yo voy a, voy a No diga a nadie que en el impostor okay. El verde no, claro, seguía al rojo ¡El verde! A ver bueno, seguro Seguro Listo, seguro Lo vi porque la cámara antes Que lo mate Uh, sí, el verde No sé Sí. Creo. Vota a verde. Listo. Vamos a votar. Ah, pero es cierto que no cosa la votación. Empiezan... En... ¿Por qué hizo movimiento? Eh, no entiendo nada. Censurar. Descensurar. Y después siguió el rojo. El rosa no era impostor, era verde, me parece. O algo. Eh. y ahora murió. Debe ser el verde, claro. Sí. Va, dale, que termine esa cosa. No. La diabla. La diabla. La diabla. La diabla. O sea, la diabla. No se entiende nada. ¡Osu! Me mando el verde. El código. Dro verde, Dami. ¿Ah? Sí, tienes razón Me mató ¿Cómo entraron? Se está partida privado ¿Qué? Bueno, poné la E La E La E Sí La E Sí ¿Y la C? No, no, no Otra vez La E y la C y la P La P La Q, la R, la Q. Tengo el mismo código. ¿Está? ¿Entraste? Sí. Sí, sí. Tiene que ser el 10. Ah. A las 7. 10. O, o. También te digo una cosa. ¿Cuál? Yo siempre cuando estoy, viste siempre veo man, nuestro video bueno ah siempre veo veo nuestro video de los anteriores ¿viste? Ah. a las 7. Al... un lo que dijo también que también no te entendí uh, no no viene nadie pero voy a poner el chat o sea no ponga ponga poner el chat no salgan Así, ah, cosa de eso. Porque si no va a ser poquito. Ahora estoy muy tranquilo en YouTube. Con, por mi canal. No salgan. A ver, o por un ratón. Sí, no, salgan. no salgan. Por si acaso. Uy, no, no, no, no. no, ¡No! Ah, sí, ahí está. No diga nada si soy impostor o no, no soy, no soy impostor, o soy so impostor, ¿sí? ¿Qué No nada A ver? ¿Qué? Yo sé que es el Blanco Está mirando malo, eh? ¡Ah! A ver El, el Josué, el Josué, el Josué, el Josué, el Josué. el Josué. El Josué Pro Sí Es Rojo. Eita, este por si acaso. Ok. A um, ver si sos no un impostor, sos impostor, por si acaso. Mentira. No puedo, ¿Ah? si no, si yo no soy impostor. Yo no me maté yo a. Mira, estoy hablando de ustedes, yo no soy. ¿Sabes por qué? Entonces vota el blanco, no, si sí, no. el impostor. Si sí, demás sí. a mí nunca me toca importar Nunca tengo suerte Jejeje <ríe> ¿Sí? Yo nunca tengo suerte, no tengo suerte Votemos el elenco, por si acaso Me reí por el pozo, el chat que pusí. Chema, ¿cuándo estar la comida? Uh, ¿me la traes? ¿Qué tan ¿Qué está comiendo? No, milanesas, me van a... están haciendo milanesas. Yo no comí, yo no estoy comiendo nada. Yo sí. Riquís. Esa. Ok, Ok, mami vale, Quiero que empiece la votación tres, 3, Hola, uno, es mi... ¡Listo! Dale No. ¡No me Si, sí, el blanco.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 Lento que Ah no, solo un impostor Che, había recuerdo Dos tiempos Josué, poné la Y Los códigos La Y, ¿Y? La P la W la o W? W? Sí. Por si acaso lo digo así. ¡Y! P. ¡Ah! Dale, dale. La la Y, la X y la Q. La Y, la X, la Q. La Q. Si todo termina con q, ¿viste? Sí. A veces termina con F, cualquier cosa. Sí. Comida Se está repitiendo Muchas veces Público privado Vino el coso, el peste. Hoy chicos, mira, no se sé acuerda, recuerda algo. mostrar el escritorio, chicos. No digan nadie, coso. Uh, mira que voy a hacer, mira que voy a hacer, mira, mira el papu, mira papu, dale, vamos, papu. Scratch, filmora, no, no, no le digo fuma mucho. Uh, se sí, lo, lo, lo mandó Hola, soy Pepe. Hola, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Yo la verdad que estoy todo bien. En el día de hoy vamos a jugar Minecraft, pero somos impostor. Uh, estoy arriba de la silla. Ajá. ¿Sep? Estoy arriba de la silla. Oh, no sé cómo se es A ver, está arriba de la compu. ¿Mm? Oh, no, no puedo. No puedo estar arriba. A ver, voy, a, voy adentro de la caja. Voy adentro de la caja. <risas> estoy adentro. Chicos, ¿no saben qué estoy haciendo? ¿Quién entre alguien? Pero voy a poner en la parte el tiempo voto. Tiempo de discusión. Mata. ¿Qué hacemos con la partida? Y suelta. Tarea ¿Qué? ¿Cómo vale? ¿Te acá? ¿No ¿Me encontraste? ¿Qué pasó? Estoy adentro de la caja. Sí. ¡Uy! ¡Ay, me salí la caja! ¡Me salí la caja! ¿Por qué no entran? No entiendo nada. Okay. Décímelo, código. También. ¿Saliste no. la partida? Sí. Okay. ¿Tengo ¿Te los códigos? Sí. y. y P la ¿Y? ¿Y? ¿Y? Y -ga. X U X U U U La U No me dejó Y ¿Y otra vez? Sí Y -ga? A ver Y -ga? Y P La B ¿La B corta? No, la P Ah, la P la W Doble M Y Y a. X X Q Q Ah, empezar la U Ah, está, está, está Ah, vino Talia De arriba de la puerta Voy a saltar ¡Uy! listo sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, impostor o sí, sí, o sí, sí, sí, ah bueno Nada, estoy hablando a los chicos. Ah. Hale un truco. ¿Ya empiezo? Eh, sí. Nada, ¿por qué vienen todos y el mío no? Soy tripulante. ¿Sos tripulante? Sí también bien me está persiguiendo en naranja ahora no hablemos no hablemos no, no desactiva el micrófono desactiva el micrófono Espérate, para volver para volver al micrófono cuando la discusión vos. Listo. Bien chicos, soy impostor, o no sea sé que yo quiera. Alguien tocó la energía. ¿Quién, qué pasó? ¿Qué, ¿Quién es el impostor? A todos le asignaron uh -huh. una tarea o solo a mí What? También, ¿Qué? yo vi al negro y al, al rojo Estaban los dos juntitos Eh, se murió Natalia y la Patrición Estaba con el Patrición y Natalia. y murieron después Ja ja ja, qué raro. Eh, ¿Quién votemos? ¿Quién el impostor? Eh, votemos el, la naranja. Yo estoy ¿Eh? votando Santi. Ah. Fue naranja. Lo, lo vi que salió un hueco. Uh todo votado, todo, todo Todo se votaron mm, Nadie fue editado o salteado uh no sé quién foto Cuidado chicos Cuidado. Ahora desactivamos la voz del WhatsApp Listo, ahora sí Soy el mejor impostor pero hacker ¡Uy! ¿qué pasó? ¿Qué te hago? Yo me bueno, yo me alejo así soy impostor. Es oso. Ah, cierto, no podemos hablar. Ah, cierto, no puede ocurrir. Cierto que desactive la de la cosa. It's like... Ojos, ¿Quién mató? Uh mataron a alguien mucho. No sé no sé si mucho. ¿Quién me mató? ¿Sí, okay. oh, era impostor, yo, yo era impostor. Pone play again. Nokia, no, no salga la partida. Play again. Pone. el código uh -huh. Dale. la ¿la o? Espera, la o la o y la c la z la z la l y dos veces f Solito, solito. ¿Qué? Yo volví. Bueno. ¿Dónde están? Sojo Wagner. ¿Cómo? No te veo. Pero yo no sé verano? dónde estoy. Hijo se, le, se te ve tu hijito Nada más mm. Te Te Bueno Vamos a poner pausa para que venga todo A ver Chicos ya volvimos al video ¿qué? ¿qué estamos con el video? porque qué me está qué? ¿Es la perdida? ¿hasta qué, qué estamos con el juego? ¿se recuerda la aquí? Bueno, Josué perro? ¿por qué no te pone el rojo? Si sí, te no, ve ¿Por, ¿Por qué dice? te pones el rosa? Porque soy una chica ¿Por qué no te pones una flor? Sí Y ahí estoy buscando una flor Listo, ya me puse una flor <risa> no. Te van a decir Busco novia ah, Vos, se, vos, vos serás Mi novio Vení Pero soy un doctor. Ya tengo esposo. ¿Qué? Ah, ya estamos jodiendo. Ah, chicos, no sé por qué tardamos muchísimo. ¿Qué tardamos muchísimo con esa hora. ¿Cómo la... empezar la partida? Sí. No, sí. ¿Sí o no? ¡Sí! Soy un doctor Dice Ese sonido ¿Qué? ¿A cuál? Son un Ah A ver si son doctor, postor No te creo No sé Vamos a desactivar Vamos a desactivar la voz no, bueno, es como decir chao. ¡Para, para aquí tu cosa! El mes, El WhatsApp. Que aún no estoy ahí. ¡Listo! Ahí está. Vamos a Vamos a ser un buen impostor. ¿Ve? ¿Eh? Aquí matamos, aquí matamos, aquí matamos, aquí matamos. Tráganos. Llamándome, me he la cara sí, okay, de. Uh, no podemos hacer nada. Bien, dale, soy un impostor. Me gusta mucho hacer impostor, chicos, porque soy un perro. A ver qué. ¿Qué se pasó? ¿Quién mató? ¿Quién mató en el verde? Al no. verde el azul. ¿El azul? ¿El azul? El, ¿El azul? A ver, vamos a poner fue azul. Dale, pone vos también. Dale, dale. Pero el azul estaba conmigo. Y después se fue y encontró. A ver, pesa, pesa, pesa. Pesa. Fue azul. Pone fue azul. Ahí lo... ¡Gané! ¡Gané! ¡Sí! ¡Era! No. Eh, crear una partida y, y decimos los códigos ¿Eh? ¡Solo un, un impostor! Premio? A ver... ¿Quieres, jug ¿Quieres jugar a... otro ¿Otra sangre? Después, cuando terminemos el video ¡Ah! ¿Qué aportas? Bueno chicos, si te gustó el video qué van. Porque me voy a jugar cuatro sangres, pues. Adiós. Sí. suscríbanse Porfa. Hasta la Porque son muchísimas visitas que nadie se suscribió. Adiós. Que, te, que todo el mundo se suscribe. Así lo invito a jugar a Mugus en directo. En la mañana o, o otra mañana. Bueno, adiós. ¡Nye!